Buenas tardes, amigos de Ciencia y Zoom. Les saluda Eduardo Loría, director editor de la revista. En esta ocasión les quiero compartir eh, el editorial y el número que ya está en curso. Es el volumen 27, o sea, son 27, 27 años de trabajo ininterrumpido, y el número 1. Eh, en esta ocasión el, el editorial es un tanto provocativo en el sentido de que eh, estoy hablando de la revisión por pares, que es un aspecto fundamental de la cientificidad de las revistas académicas como la nuestra. Y hay una, una complicación adicional, eh, es un tema que yo he tratado en varios trabajos, en varios espacios, sobre la aparición de un personaje que todos conocemos que se llama el Pato Lucas. El Pato Lucas es un personaje que nació en, el, en 1937 en las tiras Cómicas en Estados Unidos y que fue cambiando con el tiempo de personalidad. Incluso asumiendo algunas conductas eh, no adecuadas, ¿no? Eh, intrusivo, escandaloso, caprichudo, etc. Y se volvió archienemigo de Box Bunny, el personaje querido por todos los niños. ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿qué, qué tiene que ver el, el pacto Lucas con la revisión por pares. Bueno, es una cuestión que, que se refiere a... Eh, que muchos dictámenes o muchas prácticas de la dictaminación por pares incurren en conductas de que el dictaminador no ve lo que en el artículo y no lo evalúa por la congruencia interna que tiene el mismo documento, por la congruencia de los resultados, sino que lo evalúa por lo que el dictaminador quisiera que estuviera, o, o peor aún, por lo que el dictaminador quisiera verse reflejado en sus trabajos, en sus técnicas o en sus preocupaciones personales y no tanto en lo que el autor hizo solventemente, congruentemente, eh, y esto luego lleva a, a dictámenes muy sesgados que eh, afectan la dinámica científica que se logra a través de las publicaciones periódicas de las revistas científicas y académicas como es nuestro caso. Entonces aquí este, este, este editorial... Llama la atención a los directores de revistas, a editores de revistas, según sea el título, que en inglés es editor, eh, manager diferente, pero en español es más bien director, editor, o ¿no? eh, sobre tener cuidado de esas prácticas de dictaminadores que no lo hacen bien, o ¿no? lo hacen desde una carga muy, muy subjetiva que puede sesgar y anular resultados de investigación muy relevantes. ¿no? Y también para que los dictaminadores, eh, que siempre son autores, autores, dictaminadores, dictaminados autores, eh, reparemos en, en, en este tipo de prácticas que son lamentablemente muy comunes en la ver, revisión por pares. Eh, les comparto el editorial, ojalá lo puedan ustedes reproducir, y creo que en nuestros, en nuestros espacios académicos estas prácticas, desgraciadamente, eh, son comunes. Y bueno, estaremos en contacto para que ustedes sigan eh, mandándonos los videos de sus eh, artículos. Esto ha logrado gran visibilidad y gran impacto de sus trabajos y de la revista. Reciban un, un, un saludo y cuídense mucho por esta epidemia mundial que estamos eh, observando. Hasta la próxima.